Bueno, mi nombre es Jesús Adrás. Eh, soy alumno del eh, Bootcamp de Data y Machine Learning. Y bueno, mi proyecto es básicamente una, un reconocimiento facial, ¿ok? En donde, bueno, es bastante sencillo, eh, hay ideas de hacer cosas más interesantes. Y la idea surgió porque, bueno, quería replicar algo similar al tema del Face ID que tienen los teléfonos ahora que, bueno, básicamente cuando, cuando ven tu cara, pues te permite acceder al, al teléfono, ¿no? Entonces, nada, eh, aquí más o menos, bueno, eh, parte de mi segundo proyecto que hago, o mi segundo proyecto formal eh, o real, por así decirlo. En el dataset que utilicé, bueno, eh, utilicé uno de Obama en Kaggle y eh, fueron 45 fotos que utilicé, no fueron muchas. Eh, y bueno, también me tomé 45 fotos de distintos ángulos, con lente y sin lente, para, para bueno, hacer la comparación, ¿no? si me reconoce a mí y, me recono y, y reconoce a, a, a Obama. Aquí importante, y es que utilicé una librería que se llama Face Recognition, ¿okay? que ya, pues ya existe, ya fue recomendada por, por Mac. Eh, aquí bueno, explico más o menos cómo se instala. No es, yo tengo Mac y funciona excelente, pero bueno, también funciona en, en, en Windows sin problema. Simplemente nada, hay que instalar la, la librería este, y poco más. ¿okay? Eh, bastante eh, rápido y la librería no pesa mucho. Posteriormente, bueno, evidentemente hay que correr el Streamlit porque lo hice en función al, al, al Streamlit y aquí explico que Actualmente el código me reconoce a mí, reconoce a Obama, y si no hay ninguno de los dos, pues coloca un no o desconocido. Te explico que para la persona que quiera pues, replicarlo, pues nada, eh, le especifico en qué carpeta tiene que, que acceder, acceder y cuál es el, lo que tiene que cambiar, ¿no? Eh, aquí tomen en cuenta que no solamente sirve para dos personas, yo pude haber agregado más personas, y si coloco más personas en el, en el video, pues él la va a reconocer, ¿ok? Me eh, parece bastante interesante eso. Y otra cosa interesante es que a pesar de que hay 45 fotos, tanto mía como de, de Obama en el dataset, solo hizo falta una, como ven en el código, para que fuese capaz de reconocer. ¿okay? Eh, incluso, bueno, aquí está el pack. Solamente fue necesaria una para ser capaz de reconocer. Tengo más adelante pensado, pues bueno, agregarle toda la... Toda la, la data, pues la se que agarré para hacerlo como más preciso, ¿no? Pero bueno, para que sepan que es bastante, bastante bueno la, la, la librería. Eh, y bueno, el dashboard, básicamente, bueno, aquí tengo una fotito, pero lo voy a mostrar en vivo. Voy a quitar la cámara. Ok. Esta es la página principal, eh, donde, bueno, eh, son varias paginitas. Aquí coloco como el main. Bueno, para empezar con el face recognition, la persona tiene que darle start. Aquí pasa a otra página. Y bueno, en este momento se inicia la cámara. Como para verificar, luego se apaga normal. Y aquí hay tres botones para abrir la cámara, para pararla y bueno, para volver al, al, al main. no Si aquí abrimos la cámara. Si me reconoce. déjeme aquí, tengo unas foticos de otras personas. Para que vean cómo funciona. Bueno, evidentemente hay una gran diferencia entre Obama y yo, pero bueno, reconoce a Obama. Y por si las dudas, eh, bueno, esta persona no se parece tan a mí, pero bueno, tiene lentes igual que yo. ¿Ok? Y ahí está. Coloca desconocido. Y si me quito los lentes, también me reconoce. ¿Ok? Luego, nada, eh, separa la cámara para quitarlo y volver al, al, al main. En, bueno, aquí explico más o menos lo que, lo que pasa, ¿no? O sea, paso a paso, que, que se espera? Finalmente, quiero darle créditos a, a Santino y a Daniel. Eh, en todo este tiempo, pues, me han, me han ayudado bastante. Como siempre digo, al principio, en verdad siempre al principio le tenía miedo a las funciones. Recuerdo esa primera semana que, que vimos las funciones en Python. Yo, en verdad, le tenía muchísimo miedo a las funciones. Y, y ahorita, en verdad, ya es algo bastante... Eh, rutinario, ya, ya no hay tanto miedo a funciones, ya las hago eh, recurrentemente. Y bueno, obviamente agradecer porque, porque en verdad explican bastante bien. Eh, entendí, en tres meses puedo decir que bueno, no soy experto, pero soy un junior. Es importante, era, era el objetivo. Eh, y nada, este, también doy agradecimiento a la persona del, pues de la librería, okay, porque tomé esa librería. Eh, y bueno hay información para que accedan al al, al repositorio y puedan ver más detalles no y bueno eh, proyectos o cómo quiero ampliar esto pues quiero que sea así el login que tenemos en el teléfono quisiera tenerlo eh, para acceder a páginas web por ejemplo cuando uno ingresa a Google pues te pide un número o qué red te das des clic pero pues, me gustaría tener la posibilidad de que bueno que por tu cámara vea y puedas acceder o sea básicamente hacerlo pero con LinkedIn, Google, o sea, hacerlo en la web, ¿no? Este, para que puedas pasar a tu, a tu plataforma, a tu perfil, básicamente. Eh, so, bueno, nada, ese es mi proyecto. Espero que, que les haya parecido interesante. A mí me gustó bastante. Estoy bastante orgulloso de, de este y del otro también. Y nada, bastante agradecido.